los invitamos a conocer algunos proyectos que se realizan en el Bioterio del Área de Ciencias de la Salud y en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica de la UAS. El día de hoy les voy a platicar un poco de los proyectos que tenemos tanto en el Bioterio de como en el Laboratorio de Cirugía Experimental e Investigación Quirúrgica. Los, uno de los principales que tenemos actualmente es un protocolo de educación en el cual estamos evaluando las habilidades quirúrgicas obtenidas en alumnos de la carrera de medicina que han utilizado modelos animales versus los que no utilizan modelos animales. Los resultados que tenemos aún están frescos, más que embargo hemos encontrado datos interesantes, principalmente en el tiempo de sutura. Las personas o los alumnos que practican con modelos animales tienen un menor tiempo para realizar una sutura. Mientras que las personas que no llevaron los modelos animales una, se retrasan incluso hasta 30 minutos. Otro de los parámetros importantes que hemos encontrado es en cuanto al manejo delicado de tejidos. Vemos que las personas o los alumnos que han utilizado modelos animales son más hábiles y más cuidadosos para sujetar los tejidos tratados los que hacen los órganos principalmente. Y los alumnos que no llevan esta materia incluso generan daños colaterales al romper de los órganos o al momento de querer suturar, suturan, órganos colaterales. Es una investigación que aún está en curso y de hecho va a ser el proyecto de titulación de un muchacho de medicina humana. Otros de los proyectos que tenemos en la materia de educación y técnicas quirúrgicas en el laboratorio de cirugía experimental son modelos de cicatrización, en los cuales, con la ayuda de modelos animales, principalmente la rata y la cepa Wistar Generamos este modelo donde se genera una incisión, ya sea en la espalda del animalito o en el abdomen. Y podemos tratar o los hemos tratado con diferentes agentes, principalmente de origen natural. Una de las investigaciones que tuvimos en el laboratorio fue con la ayuda del ajo y encontramos que el proceso de cicatrización se ve acelerado incluso en tres días a comparación de cuando no se les pone ningún tratamiento. Estos datos son interesantes porque también se evaluaron en modelos animales que se les provocó diabetes mellitus. Sabemos en mal que una persona que sufre de diabetes tiene un proceso de cicatrización retardado. Y estos resultados nos arrojan a que un extracto o un fármaco derivado del ajo puede llevar a evitar que una persona que sufre un corte diabético pierda su extremidad en una protección quirúrgica. Otro proyecto que se tiene en boga actualmente fue con cáncer. Se trabajaron con la cepa de ratones C57 y 6 son los ratoncitos negro Tienen una característica esencial importante que es que de manera espontánea generan o presentan tumores. Y en esto se dio la línea de tumor LLC, que significa tumor cancerígeno de Luis. Entonces, es un, es un tumor de pulmón y lo estuvimos trabajando con diferentes extractos a base de diferentes plantas, como fueron el orégano, el romero y el ameno. Y encontramos datos interesantes al ver que a diferentes concentraciones el tumor que se genera disminuye tanto de tamaño y se inhibe la metástasis. Este es un proyecto que se registró en la maestría en Ciencias Biomédicas y de hecho fue muy mi tema de titulación, entonces seguimos trabajando en el artículo, agregando un poquito más de investigación para poder conocer las diferentes vías de señalización que pueden tener los agentes activos, en este caso de Orelia o de Aurel para ver cómo es que están afectando, cómo están inhibiendo el crecimiento de cáncer.